Hola César! Estadín, me asustaste. ¿Qué haces acá? No contabas con mi vigilancia, ¿eh? ¿Y cómo ve el fútbol? Ah, bien, como siempre, estaba viendo los resultados de la U, que como siempre tienen. Pro... ¿Cómo sabes que revisaba la página de fútbol? No contabas con mi vigilancia. ¿Vigila lo que veo en internet? Pero claro, ¿cómo crees que mantengo al país seguro? ¿Seguro de qué? Si tú me dijiste que me ibas a vigilar, solamente si hacía algo malo. Y hasta ahora no he hecho nada malo ni sospechoso. Es más, ni siquiera he salido de mi cuarto. Exactamente. Y eso es bien sospechoso. Yo como sé que no estás ultrajando símbolos patrios aquí adentro. ¿Ultrajando símbolos? ¿Y ¿Sí? eso cómo se come? esas cosas pasan. Y ese delito tiene cuatro años de pena. Y si yo sospecho de ti, sí puedo usar mi chipote 1182. Y con eso, registrar tus visitas a internet Y poder saber si estás cometiendo algún delito ¿Y cómo nos va a mantener seguros que tú vigiles lo que vemos en internet? Pero si lo que ves no tiene nada de malo, no te enoje Es como si te enojaras cuando te dijera que sé que Hace un año y medio llamaste a tu ex luego de ver su Facebook tres horas Bueno, esa es otra cosa, ¿quién se va a mol... ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Ni yo me acuerdo de eso ¿Ves? Ahora gracias a mí lo recuerdas Ah, ahora sí <risa> ¿Pero cómo sabes eso? <risa> es muy simple Con mis lentes de vigilantina Con estos lentes puedo ver el registro de tus llamadas de los últimos tres años Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo respeto, respeto tu intimidad Así que jamás escucharía tus conversaciones Ah, bueno, me quedo tranquilo porque uh -huh. tengo. Pero igual. Tú puedes ver lo que veo en internet, puedes saber con quién hablo, cuándo hablo, a qué hora hablo. ¿Y sabes qué? Ya me cansé de ti. Y no quiero saber nada de tu chipote, ni de tus lentes, ¡Ay, ni no, de tus antenitas. quiero ateras, no, que te vayas! Ateras, no, ¡No quiero volverte a ver nunca más está ya, ya, ya, ya. ahí fuera! Este, viene a vigilarme a mí en mi casa. Con sus lentes y sus cosas. Este. Creo que no es tan fácil. Pero, ¿cómo.? ¿Cómo pareciste ¿Sí? ahí si yo cerré la puerta y ahora.? Es que. No es tan simple, César. No es que simplemente ya no quieras que te cuide y listo. No. Por algo, mi escudo dice DL. ¿DL? Sí. Decreto legislativo. ¿Decreto legislativo? ¡Requete chandle! ¡Así es! El presidente lo firma y listo Se aplica de inmediato Y luego yo tengo que hacer el tedioso trabajo de revisar la información y las comunicaciones Para mantener al país seguro Oh, entonces qué está bien Ahora resulta que me tengo que quedar tranquilo, bien sentado en mi cama Mientras que tú revisas y puedes ver todo lo que hago en internet César Si lo dices así, suena bien feo Pero recuerda Mira tú puedes hacer tu vida con normalidad, sí, yo voy a estar ahí viendo tu registro de llamadas, dónde estás, qué páginas web visitas, pero recuerda que todo es por tu seguridad. <risa> ¡Por tu seguridad! ¡Por tu seguridad! Sí, y nadie me va a interrumpir, que es lo peor que podría pasar. ¡Por tu seguridad! ¡Por tu seguridad! ¡Por tu seguridad! ¡Ojalá y te deroguen!